Buenos días, todavía estamos contados. Sí. sí. ¿Cómo no? Entre los vivos, entre los vivos. Así sí, es. sí, sí, sí, sí. Eh, Sergio, amigos televidentes, el tema que hoy va a compartir Antigua con nosotros es el Congreso en tiempo de emergencia. Antigua nos va a describir eh, cuál es la importancia, cuál es el papel realmente que juega el Congreso en este momento cuando... Estamos en declaración de emergencia, ya hace uh, uh -huh. un tiempecito significativo. Como dice antes, la SACA, ¿Cómo, ¿cómo es el negocio? Así es. <risa> Adelante Antigua. Buenos días amigos y amigos televidentes, los 5 millones y más de uh -huh. televidentes que se conectan diario, con alto diario diarios. Así es. Lo que pasa es que en el estado de pandemia, de incertidumbre, por decirlo así, de inseguridad en que estamos viviendo, sobre todo esta angustia que nos causa esta situación del, del COVID-19, el gobierno dominicano, y está establecido así en el artículo 265 de la Constitución de la República, que tiene la autoridad para solicitar al Congreso de la República, dice la Constitución, la declaratoria de emergencia en caso de calamidad pública un fenómeno natural que devaste a la República Dominicana una intervención militar eh, y una situación de esta, como le digo de, de calamidad pública en este caso mundial como es el coronavirus o COVID 19 el, el gobierno, el, el ejecutivo, está en la potestad, tiene competencia para solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del estado de, Emerge, de emergencia, que pone a disposición, inclusive, del Poder Ejecutivo algunos derechos, como la inviolabilidad, que no sea la inviolabilidad de la vida. O sea, no puede matar, pero después puede restringir cualquiera de los derechos que pudiera estar de manera, ¿verdad? Que pudiera estar, poner en juego. ...la situación de la supervivencia de la República... ...en sentido general y de manera práctica... Eh, ...aplatanaba lo que establece el artículo 265... ...de la Constitución de la República... ...en atención a eso... ...el gobierno dominicano... ...el presidente de la República... ...el director del Ejecutivo... ...del, de, del Poder sí. Ejecutivo... ...solicitó el... ...si mal no recuerdo el 21 de marzo... ...una declaratoria de emergencia... ...al Congreso Nacional... ...que le fue permitida por unos 15, 17 días... ...y luego ha sido extendido ahora... ...hasta el día 30 de abril... ...tiempo en que según parece ser... ...las autoridades del Ministerio Público... ...y el gobierno dominicano... ...entienden que ya habremos pasado la pandemia... ...parece ser... Mm. ...digo eso por dos razones... ...porque el, el Congreso... ...le establece un límite... ...al Presidente de la República... ...para ejercer... ...en el estado de emergencia... ...y segundo porque la Junta Central Electoral ha dicho que el 5 de julio hay elecciones entonces me hace creer a mí que las autoridades del gobierno dominicano el liderazgo político dominicano entiende que tiene la vacuna para el coronavirus para antes del 5 de julio y pudiera ser para el 30 de julio ¿Qué es lo que queremos plantear? que el Congreso no le da un cheque abierto un cheque eh, firmado Abierto al Poder Ejecutivo para que haga y deshaga que haga lo que, lo que quiera hacer. No. El Congreso mantiene esa competencia de ente fiscalizador de la del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y lo que me llama la atención y lo que y hasta preocupación que vemos en la práctica es que nuestro Congreso parece que al emitir la resolución que declara el estado de emergencia, cerró la puerta del Congreso y por eso puede ser que ustedes ven tanto algunos escándalos respecto a la licitación compra y actividad y accionar del gobierno respecto a los casos de, de compra y, de, e implementación de estrategias para resolver el problema del coronavirus pero es que el gobierno no tiene mecanismo de fiscalización no tiene control está con esta resolución de la declaratoria de estado de emergencia parece ser que tiene derecho, competencia a hacer todo sin ningún tipo de límite llave, candado o regulación y eso debe llamarnos a preocupación, sobre todo que nosotros vamos el día 5 de julio a elegir a congresistas, y entonces si lo que vamos a elegir es a personas que son capaces de ponerse de un lado, de espalda a las responsabilidades que deben asumir, según la constitución tenemos que saber lo que vamos a elegir ¿O ser parte de la negociación? ¿Cómo es? Entonces? ¿O ser parte de la negociación? <risa> o puede ser parte de la negociación? Entonces nosotros como votantes tenemos que ver por qué vamos Y le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué han visto ustedes hacer a los seis diputados de la provincia de Duarte? Bueno. ¿Qué ustedes han visto hacer en este caso por San Francisco de Macorís a los seis diputados y ni siquiera ustedes han oído hablar de una reunión de nuestros seis legisladores diputados y un senador que ni siquiera aparentemente han sido capaces de reunirse en una, bajo una botella de vino, bajo un buen manjar. Usted, usted, decía, usted, decía, usted decía antigua fuera de cámara que cuando el Congreso declara en estado de emergencia, le dijo vámonos para nuestra casa todos. Claro, este, en eh, cuarentena eh, también. Eh, eh, ellos, ellos lo asimilaron a la perfección ese tipo de, de cosas, aunque ciertamente, como usted plantea, han habido algunos... Eh, congresistas de lo nuestro que ciertamente han estado dando la cara y se han unido, pero el 95% de ellos ha estado también guardando eh, con, con mucha con mucha eh, tranquilidad y, hace, y, y, y asimilando claro. a la perfección esta cuarentena que vive el país y que vive el mundo, eso es cierto creo, lo que te dice Antigo. Mira, yo creo, yo creo Antigua, que el, el Congreso verdaderamente cuando se necesita es ahora Ahora es que se necesitan esas personas, esas voces disidentes, esas voces vigilantes, esas voces que van a van a, a poner porque déjenme decirle el problema el problema de nosotros no es un problema solamente de la República Americana eso es Latinoamérica lo está viviendo y los fiscalizadores quiénes son los legisladores son los que están tú te he un video en la Instagram o, o, o no sé quién me lo ahora mismo me lo acaban de mandar sobre una legisladora como habla en su país yo creo que en Guayaquil ¿cómo está como está pasando en, en la ciudad ¿cómo está pasando eh, que el, el Estado está haciendo con ese presupuesto que le entregó junto con la junto con la, la, la declaración del estado de emergencia que eh, haciendo compras eh, que son eh, increíblemente eh, no controladas o sea que todo eso, ahora mismo en la situación que estamos, quienes tienen que tener, ser el controlador de esto es el Congreso que es el que dio la mano abierta. Es que el, le repito, el Congreso parece ser, vamos a entender que por desconocimiento de nuestros legisladores que tienen. No, ellos nunca, ellos nunca entienden. Antigua, antigua, una pregunta, antigua. Usted nos trae el tema del el papel del congreso en tiempo de emergencia, cuando el Ejecutivo somete ante el Congreso. Eh, de que se declare estado de emergencia la República Dominicana, tal como usted señala. No tiene el Congreso al momento de evaluar, que lo hicieron de manera urgente, ¿verdad? Y sin, sin eh, mucho miramiento, porque realmente la situación lo ameritaba, pero no tiene el Congreso como tal eh, eh, una, una, una manera de supervisar, esa darle esa rienda suelta al Estado Dominicano, eh, para en ellos, cuarentena. también es cierto. Para tener cierto control de esto, como dice Sergio, que le dijimos ok, haga uso de eso, pero de manera eh, eh, desproporcional, sin tener ningún más absoluto control. ¿Es, ¿Es así que se hace o, o, o es en este país que se, se está haciendo de esa manera? No, cuando es el ejecutivo, el jefe del país, el jefe del Estado, como es en la República Dominicana, que el presidente de la ley, la claro. es ley, y constitución, se hace lo que está sucediendo aquí. Con o sin declaración de emergencia sin declaración claro, de emergencia claro. sí, sí. en Paraguay, que lo que se refiere el doctor en Paraguay, el Congreso funciona sí. como dice la constitución aquí que debe funcionar porque el Congreso es independiente del poder ejecutivo. Pero mira. Ahí, en Paraguay, pero aquí, eso, aquí lo aquí los presidentes dicen mi congreso. Digo yo que el Congreso es independiente al poder sí, que se corre en Paraguay, como dice el presidente. Y, Mi y Congreso la, y la constitución de la República dice que es totalmente independiente porque son tres poderes: el Estado, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Lo que sucede es que recuerden que yo siempre he planteado que el que paga determina lo que se quiere, claro. y mientras este Estado que siga siga funcionando de esa manera que el ejecutivo es el que le paga al judicial y le paga al legislativo los tendrá en sus manos entonces, ¿qué es lo que respecto a la pregunta tuya? ¿qué es lo que ha hecho el Congreso? que se ha cerrado en la playa la función principal del Congreso es fiscalizar el aislar, que es hacer leyes fiscalizar y la otra ahora se me ha ido la otra la otra gran función o competencia del Congreso Fiscalizar en todo estado de, de, de, de, del país En todo estado del país El Congreso debiera estar fiscalizando A través de sus órganos internos Lo que está haciendo el gobierno Para el cumplimiento de esa resolución Que le da competencia al presidente de la República Para actuar con cierta libertad Con cierta libertad respecto a la solución a la búsqueda de la solución de los problemas del coronavirus pero no antiguo, es... Antigua, ¿y cómo puede evitar el Congreso que el gobierno como tal, el Ejecutivo, haga uso eh, desproporcional ¿supone... de los recursos pero, Victor, que lo han autorizado? Supone... Pero se supone que el, que el, que el, que el, que el Congreso lo eligió el pueblo, no eligió el, el, el Poder Ejecutivo, o sea que el, poder, el Congreso debe ser el, el, el por sí el fiscalizador sin tener, sin tener que llamar a nadie ni pedirle permiso a nadie, se supone en, una, Entonces, en un estado de derecho, por ejemplo, mira dos cosas: la visión protagónica de la solución del problema del coronavirus. Que no hay solución, verdad? Pero lo que todo cuanto está haciendo el gobierno dominicano para contrarrestar los efectos del coronavirus que es lo menos que puede hacer la figura principal del gobierno la asume el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, no el presidente. O sea, ahí tú te das cuenta, la, la, la, el protagonismo, la supremacía del candidato es mucho mayor que la propia del presidente de la República, sin necesidad de, de querer yo, decir que... Yo dije el que el mayor el, el mayor beneficiado en esto es el candidato. Entonces, eso es una acción para el, el, el Congreso, llamar a ese funcionario, llamar al propio presidente al ministro de salud pública de que debe parar eso porque el presidente de la república no es el candidato a la presidencia sino el Danilo Medina Sánchez y el ministro de de, de, de, de salud pública es el doctor Sánchez de forma que se están haciendo cosas indebidas de igual manera esas denuncias que ha hecho la oposición en la persona de los funcionarios del presidente PRM son, no hay, no debe ser el PRM, no debiera ser ni siquiera el PRM, que debiera mantenerla como denuncia, sino el propio Congreso, porque le repito, una de las funciones principales del Congreso es fiscalizar, y fiscalizar significa llamar la atención, recuerden la figura jurídica de la interpelación, es una figura jurídica que contiene la Constitución para que el Congreso tenga competencia para llamar a cualquier funcionario a claro, dar explicaciones, más, claro en la función pública que maneja. O sea, que aquí hay periodistas que están cumpliendo con el rol del Congreso. O sea, los periodistas están cumpliendo con el rol del Congreso. O sea, son los que están haciendo la denuncia, porque son los que están fiscalizando, son todos. El hecho de no, de no hacer nada antigua como, eh, como es lo que no están haciendo, entonces después no hay, no, hay, no, hay, no hay manera de que se puedan quejar. O sea, después no se quejen porque no están haciendo en la actualidad lo que realmente tienen que hacer, o sea que cuando el gobierno como podemos decir que lo está haciendo manejando a su antojo estos recursos que fueron puestos a su disposición y el Congreso, o nuestros congresistas, no dicen, no han dicho no han hecho absolutamente nada, entonces después no hay de qué quejarse, porque le están permitiendo que hagan lo que le dé la gana y son tan son tan verdugos que tienen unas elecciones dentro de un, dos meses y pico de, con, de congresistas, o sea lo que ellos están haciendo ahora es fácilmente lo que debemos hacer nosotros cobrándola dentro de que dentro de un par de meses que quizás haya elecciones además Antiguo con una simple acción de esos congresistas como dice Cerro, que una vez más aspiran sin tener que sin tener que se vea como una acción de campaña pueden claro va claro. por esa por esa dejadez ese silencio que lo hace cómplice de la situación que está pasando pues no lo va a beneficiar en nada o sea, yo espero que nosotros como país como como votante creemos la conciencia suficiente para que cuando llegue ese momento realmente podamos hacer lo que eh, lo que nos llama la conciencia el día que llegue los que van a votar eh, cuando lleguen las elecciones sí, sin embargo sin embargo televidentes, recuerden que le siguen pagando los mismos viajes, le siguen pagando el sueldo, le siguen pagando el barrilito. Claro, más, más, no, más no, antigua, no, no. Debo hacer antiguo, no. tiene cerca de dos meses que no invierten conmigo un centavo de esos ingresos que supuestamente yo los gastan sobre todo el barrilito, todos los meses Oy, en su comunidad. No. Se, ¿Se han vivir? ahorrado hasta los restaurantes. Escúchame Ramón Ramón Yo me resisto a creer Eso que usted dice Mañana no, claro. Sergio, Antonio, Romero Pérez Vamos nosotros, vamos a hacer contacto Nosotros con uno de esos congresistas Para abordarlo en ese sentido ¿Qué ¿Qué sigue, Que, que le, le sigue llegando lo cual, Que le, que a le, a le sigue y y llegando Que le sigue llegando Que le sigue llegando Que le sigue llegando Su viático no, no, antiguo eso no se no le puede, puede eso. violar, no se, oiga, no se le puede violar a un, a, un, a un contribuyente, no se le puede violar el estado de cuarentena, quiere decir eso así como muchos cobraron en su casa, así mismo ellos, de ellos merecen, esa, esos, esos servidores públicos, esas personas que lo dan todo por este país, deberían seguir cobrando ese dinerillo, ¿no? esto es increíble no, no yo, yo me resisto yo, yo me resisto a creer eso, yo me resisto a creer.